Jehová está en su templo, alaben los que viven Jehová está en su templo, alaben porque Él vive Alábenle, alábenle, alaben porque Él vive Alábenle, alábenle, alaben los que viven Y venir a alabar a Jehová Vosotros los hijos de Dios y venir. Alabar a Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alzá manos y batíllas a él y decirle que solo él es Dios. Alzá manos y batíllas a él y decirle que solo él es Dios. Jehová está en su templo, alabe porque él vive. Y Jehová está en su templo, alaben los que vive, alabenle, alabenle, alaben los que viven, alabenle, alabenle, alaben porque Él vive, Jehová está en su templo, alaben lo que Él vive, Jehová está en su templo, alaben los que viven, y alabenle, alaben. Y venir a alabar a Jehová, vosotros los hijos de Dios. Y venir a alabar a Jehová, vosotros los hijos de Dios. Y alza vuestras manos y batirlas a él y decirle que solo él es Dios. Lo que es tu casa de oración, este es el camino que va en tu dirección... ...la voz y de salvación este, está es contigo, casa de oración, a nosotros y este estarás es en la gloria de Dios. Va en tu dirección, ...y voy Señor, rumbo a ti, rumbo a ti, voy Señor, no me desampares, ilumíname Señor... Y voy Señor, rumbo a ti, rumbo a ti, voy Señor no me desampares, ilumíname Señor y vengo a este templo que es tu casa de oración este es el camino que va en tu dirección y vengo a este templo que es tu casa de oración este es el camino que va en tu dirección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 Iluminame, señor. Estamos si has perdido el camino Jesús, y te encuentras en un laberinto sin salida. La voz de salvación si te guía se tus pasos. ti tu amor